En el Olimpo, las aprendices estudian durante toda su vida para graduarse como musas. Lola empieza hoy su prueba final. Debe viajar a la Tierra a inspirar a un músico. No te preocupes que yo te voy a ayudar. <risa> Dale, cuenta tres saltamos, ¿sí? Uh -huh. Uno, dos y tres. Se acerca la gran audición. Tiago y su banda sueñan con ganarla. ¿Y? Mm. ¿Eh? ¿Te gustó? No, Tiago, este no es el sitio que me chiché. Por fin llegamos, Clio. El viaje se ve eterno. Ay, mira que está, qué estás, qué loquete no, que no, tiene! ¡Me muero! Su hermana hará que Lola cumpla el estricto código musal. Ayúdame. ¿Qué? No sé cuál es. Mm. Si es uno de estos chicos lindos, está sin problemas. Ay, acordate del código. No nos podemos enamorar de los hombres. ¿Pero quién te crees que son? ¿En el centro del universo? Pero. ¿Cuál es su problema? Uh, eh, pero ¿cómo, ¿cómo hiciste? ¿Quién sos? Soy tu musa. Y nadie puede saber quién soy. El padre Odiar. de Tiago vive para sus Odiar. hijos Desde que enviudó, había perdido Odiar. las esperanzas de encontrar a ella. ¿Cómo se te escapó? Ah. Y es Olivia, la profe italiana Vio acá a la vuelta Ah, muy bien, Encantada de conocerla Tus hijos no lo saben, pero Santiago está en graves problemas no Cumplís con lo pactado, tus hijos pagan las consecuencias Con mis hijos no te metas Escúchate. Son solo unos días hasta que resuelva un problema Sí, ya sé, papá, pero esta no es mi casa, no se puede Ni nos vas a sentir ¿Qué tal, Tiago? ¿Me llevas con la campaña de los delfines? Ah, ¿Tío? sí, lo del delfines. Hola, ¿qué tal? Yo, ¿Qué tal? yo soy Lola. Se presenta con su esto? familia Hola. como la nueva asistente, asistente de Tiago. Ah, sí. Hola, ¿cómo están? Pasen por acá, pónganse cómodos. Ah, sí. Vengan. Espérenme, sí. no. espérenme. Tiago no entiende de dónde salió Lola. Y el mismo Desde que lo sé Es un sentimiento Que me invade Que no entiendo Que no deja de crecer Aunque sabe que pone en riesgo Su futuro Lola no puede resistirse a lo que siente Si te veo cerca de mi novio Una vez más Te destrozo con mis sueños esculpidas ¿Me escuchaste? Mm. Llega el día de la audición. La banda tiene su gran oportunidad. Next. Me pone nerviosa que haya tanta gente. A ver, los que no son del grupo ya suena de que se vayan Lilo y su amiguito de pelo feo afuera. Yo soy un artista que necesita concentración. Aunque no contaban con esto. ¡Ey, habla! ¡Habla, gala, por favor, hágale, tranquilo, tranquilo, ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Creo que tengo la solución. Tienes que confiar en vos, en tu música. ¿Ustedes creen que Lola termina así su examen de graduación? Se equivocan. Su vida en la Tierra recién empieza. Solo los dioses saben cómo terminará.